No sé si muchos saben qué es, qué es una saeta, no saben, no sé si sepan qué es una saeta. Una saeta viene siendo, es como dice, una, una, una, una flecha. Y uno, para que tenga que ser instrumento, aquí Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 15, 19, se va así. Y le dijo a Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel.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 para ser a esta tiene que ser un, un guerrero, ¿Qué es la definición de un guerrero? un guerrero, un guerrero no es como se ve, sino a qué me refiero, un guerrero viene siendo una persona que ha atravesado por problemas, grandes, no chiquitos, grandes, pero a pesar de todo eso es, es fiel, aquí en el Rey de Reyes, y no hay excusa, qué le pasó a vos, ustedes con cosas chiquitas, no hay sabes qué es esto, Dios nos instruye para hacer instrumentos de guerra, porque Él quiere guerra, Porque no quiere guerra, el que no quiere guerra, no puede estar en el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. No sé si sabían ustedes. Que hay guerreros, ángeles, que se merecen. Usted dice, mucha gente dice, oh, ¿cómo quisiera yo caminar con Jesús? Cierto les digo que no tarden, yo creo, ni un día, porque si escuchan y si leen la Biblia... Los que iban quieren los que meter a la cárcel. ¿Sí ¿Me entienden? Más o menos. Suena difícil. ¿Sí me entienden? Y en este, en el mundo tendrás aflicciones más confiar ¿En, ¿en quién? En Dios, porque Él ha vencido el mundo. No Jesús dijo, yo vine nada. a traer, ¿qué dijo? Yo no vine a traer paz, sino que guerra. Si se leído, y si me, si me guerra viene siendo luchar por hacer que la justicia de mi padre. Él no murió nomás para que no uno se la pasara bien. Si no hay un propósito en eso, si no va a ser que ya cuenta cuenta uno, uno dice: ¿Sabes qué? No voy a pasar bien. Un día voy a la iglesia, salgo allá, me voy de fiesta. ¿Sabes qué? Es una, una persona es una persona tibia que no quiere que, Una persona para que Dios la use, tiene que entregarse, tiene que humillarse. ¿eh? Porque una persona humilde, puede bueno, Dios usarla, porque no tiene nada aquí en el corazón. Yo se pinta aquí en el corazón, no en la persona, esto, uno se sé hace si viejo, se va a morir, ¿no? Puede estar uno vestido todo de blanco y tiene una mancha negra y usted me habla que es lo que estoy viendo yo, esa mancha. La fe. ¿Tienen fe, gente? ¿Tienen fe? Amen. Amen. ¿Quieren a Dios? ¿Aman a Dios? Amen. Amen. ¿Tienen problemas? Amen. Eso es. ¿Quieren tener fe, no? La fe es un escudo de guerra y para tener fe, tiene que tener unos problemas, o sea, hay, hay cinco cosas, cinco cosas que les quiero enseñar, para hacer una, una saeta, una, o sea, una, una flecha, dice, primero dice, tiene que ser uno tomado, y tu nivel de unción, y tu sometimiento con Dios tiene que ver mucho, o sea, tienes como les digo, tiene que ser uno humillado, y darse que, sabes que el Señor toma todo de mí, no una parte, sino todo. Y uno sabe cuando entrega todo. Uno pues decir, sí, Señor, úsame, no, y luego de repente uno no es de... No, es un sometimiento. Por eso que no es fácil seguir a Dios. Si fuera fácil que Dios no lo hiciera. ¿por qué qué? Porque solo los guerreros. Pablo, ¿qué le pasó a Jesús? Dios subía por nosotros, ¿qué le pasó a Pedro? Fue crucificado, boca abajo. ¿Qué le pasó a, quien a Pablo? ¿A Pablo a Juan? O sea, no es nada bonito, ¿verdad? Pero créame que si ellos dicen, tú caminas y les preguntaras, ¿por qué no tienes miedo? ¿Por qué no tienes miedo? Porque yo tendré miedo si tengo al rey de reyes conmigo. Pasa, como dice David, o we'll through de Shadow of Arrow, de... Ese es el famosísimo, ¿no? ¿Lo conocen? Sombra de muerte, ¿por qué? Porque sabiendo que qué, puedo morir cualquier segundo en esta batalla. Que tú estás ¿qué? conmigo. Y esa confianza, no quien sea lo tiene. Uno tiene que entregarse y sabe. Porque es en el sufrimiento ahí donde Dios se mueve más. Yo prefiero llorar y estar, que, como dice, de luto, que una risa, porque una sonrisa, una felicidad, ¿cuánto tarda? Pero cuando uno llora de dolor, ¿cuánto tarda eso? Es bastante. La segunda cosa que tiene que ser, tiene que ser apareado, ser fusionado, algo que te provoque al éxito. Y encontrarás tu propósito que Dios te ha dado en este mundo. Tercera cosa, tienes que ser dirigido y dejar que Dios ¿qué? te dirija. Yo prefiero dar un paso con Dios que dar un millón de pasos pensando yo que estoy haciendo daño. <coughs> Más o menos me entienden, no. Eh, eh. pues porque David fue uno de los grandes porque él decía. En vez de ir a atacar a la guerra, que dice, Señor, ¿voy o no voy? ¿Pero qué? Eso es obediencia, esperar. ¿Qué hace un hijo? Un hijo se va, chiquito, va a regresar porque no sabe lo que está haciendo. Uno tiene que enseñarle a un padre. ¿Y qué es él? Un padre. Cuarta cosa, tienes que ser lanzado. Y a veces te va a mandar a lugares donde tú no quieres ir. A veces te van a mandar. Uno quiere ir. no, mándame aquí es cometido y Dios sabes que úsame y tú sabes que va a ser la batalla Señor tú quieres que vaya pues yo voy ¿me entiendes? la quinta sí. cosa va a haber victorias que van a ser fácil y regocijense en esas victorias pero a mí no me importa cuánta, cuánta fe y unción tengas tú pero va a haber otras, como dice, que dijo, aplástala las, las saetas, quiebrala al piso. Pero va a haber otras que solamente, son cuando Dios te toma en sus manos y te golpea en la tierra. Y esos son momentos que tenemos que estar preparados y resistir esos golpes. Y esos golpes, ¿qué? Porque esos golpes son los que ¿qué? lograrán victorias eternas. Aleluya. Okay. No sé qué están pasando ustedes. Pase o sí. a mí. No sé sí si saben de mí. Yo ahorita estoy pasando por pruebas grandes. O sea, yo, yo soy perdonado, gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo ahorita, tres meses antes, soy un compañero mío. O ahorita no tengo cargo. Estoy homicidio. Yo puedo ser arrebatado. Sí, sí, sí. Metido en la cárcel. Yo tengo familia. Y créanme, yo he dado mi corazón. Adiós. Si tengo que ir a la cárcel, hágase porque yo quiero serle útil, porque yo no quiero ser una persona que, una persona dice yo aquí voy a ser feliz, no, así no es, que dice mi padre, el que haya su vida, la perderá, pero el que la, la, el que la pierda causa mía, la encontrará, muchos no saben, piensan que esto es fácil, y así, va a haber momentos fuertes en su vida que van a llegar, que van a salir para arriba, esto no los va a llevar a ningún lado, yo les digo porque yo he pasado, yo he vivido allá, no estoy y es difícil. Una cosa les digo, tan que se si van a someter bien, que es una persona tibia, que dice Dios, lo volvitaré de la boca. Frío, caliente, él sabe, pero medio no. Entonces les digo, hermano, ¿sabes? que a ustedes, yo les deseo a todos lo mejor. Por eso esos mira, esos cositas de alegar, son cositas chiquitas. Cuando vengan las pruebas grandes, si con estas cosas no puede uno, imagínate en las grandes. ¿Qué dice mi padre? Dice, si uno cree en mí, toda tu familia será aquí, Salva. Pero ese uno tiene que recibir ese golpe. ¿Quieres ser usado? ¿Quieres ser un guerrero? Que Entre más grande la prueba, más difícil, más grande es la victoria. Aleluya. aleluya. Yo les digo ahorita, hermanos, si yo les estoy agradecido mi hermano de la liga esta, porque a mí esto es un privilegio, un honor hablar sobre mi padre. Yo no soy digno, pero ¿sabes qué se tiene que hacer? Porque Nosotros somos la luz, nosotros somos la esperanza de este mundo, si ustedes no saben eso, porque nosotros somos que tenemos que ser lanzados a lugares donde nadie quiere ir, donde se necesita ahí un guerrero. Pues así es como dice, si nosotros somos las aetas, como dice aquí en Isaías oídme costas y escuchad pueblos lejanos Jehová me llamó desde el vientre desde la entraña de mi madre tuvo mi nombre en, la, en memoria y puso mi boca espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta ruñida me guardó Jesús aljaba y me, me dijo mi siervo eres oh Israel porque en ti me gloriaré ¿Quieres ser o ¿Quieres ser cruzado? Créeme, vas a pasar por unos grandes ¿eh? Porque Dios, es ¿eh? El rey de reyes, el señor, es un guerrero. Cuando le dices listo para la batalla, está listo. Mucha gente que qué? Vamos. No no, no, aquí no hay, espérame. No, no, no, no espérame. Mucha gente dice, no, si les dirigiera. Tienen tres días de vida. No, y ¿qué pasa? ¿Ustedes quieren, van, a, van a querer alegar esos tres días que tienen de vida? No, ¿verdad? Pero lo que ustedes no saben es que su tiempo ahorita, uno puede caer en este momento, pero uno piensa, por eso uno, hey, siente, pero uno piensa, pero no piense hacia la carne. que es la carne? Los deseos de la carne es muerte, pero más que el espíritu, más que viene, esa paz, esa cosa, pero se mantiene. Uno más se pone, hey, hey. Hay que mantener, ¿qué ejercicios que hace? todos los días, un ejercicio, ¿o qué? ¿Uno quiere saber de mi padre? A la palabra, pongo su tarde. A ver que van a venir problemas. No sé si es lo más hermoso este? Y a pesar de eso, ha sido el mejor momento que yo he pasado. Yo trabajo, estoy trabajando en la casa. que yo ahí voy y les hablo. Porque yo no quiero que se pierdan. Porque yo me interfiere y dice: no quiero hablar? Ustedes no saben qué difícil es para él matar a alguien. No, yo no he puesto muchas oportunidades. Pero, ¿Quién tiene hijos aquí? ...que les dijera, ¿sabes qué? ...coge el mundo para arriba, ¿Qué es eso, ¿verdad? Eso es difícil para mis padres, es, es difícil, por eso da oportunidad. que hizo uno? ¿Sabes qué? Doy yo mi vida por mis hijos. Eso fue lo que hizo Jesús. O sea, que te dice, ¿murió Jesús? ¿O ¿Oh, qué murió? No, no, no, no. ¿A qué me refiero a eso? Un hijo, sabiendo, agarra tu hijo, mándalo a la guerra, donde sabiendo que lo que lo van a crucificar se piensa que no es un que? nos vea a traer ¿que? cree en él que? tendrá la vida eterna bueno, y con esto hermano yo concluyo esto y es algo que yo pidiera que que como y son cosas hermosas y que es destruida. Si se fijan las noticias, que es lo que más enseña? Está pasando? Está pasando? Está pasando? Y ves cómo el diablo está, llega y te, te destruye. hay veces gente que, que diga necesitamos guerreros, esos que están dispuestos aquí a dar la vida. Aleluya. Hay de esos, tenemos que hallar de esos. ¿Eh? Porque llega, ¿qué? Llegan las pruebas grandes te llega el anticristo, mi hijo, o se va a poner la marca, no, Que vamos a agarrar, mi hijo. No, no, no, póngamela. Tiene que estar uno preparado ahorita. ¿eh? Porque llegarán las pruebas, las aflicciones. Y ahí gente, ahí nos vamos a dar cuenta dónde estás con él. Qué tan aflicado está. Bueno, hermanos, eso yo con ese concluyo.